que tiene un problema, tiene más de cinco días parado ey, lo que es Egreda, que es el que ha estado trabajando aquí en Cuesta Blanca. Los trabajos están paralizados porque ahí eh, los volteos le lo han ido tirando el material, pero están ahí en la calle. Eh, hoy llegó otro camión ahí de, de material, pero no hay con qué regarlo. Eh, le hacemos llamado, tanto al síndico como al gobernador, los comerciantes. Eh, y Napa y todo lo que y educación también con María y Santos que ellos quedaron de, de ese movimiento de ese movimiento que se levantó ellos cada quien se comprometió se comprometieron con resolver los problemas que ellos se comprometieron y, y hay algunos problemas que se han resuelto pero la mayoría están ahí ya los sectores nos estamos organizando hay posibilidad de que prontamente eh, ya estos sectores se van a tirar a la calle porque ya no hemos estado reuniendo y hay un descontento en la comunidad. Y, y hay posibilidad que prontamente ya nos estamos reuniendo para, para tomar decisiones. Eh, nosotros tuvimos una reunión con Juanito, donde tenía que tallarle y hay otras autoridades. Eh, no se pudo hacer esa reunión porque no tuvieron esos representantes. Así le hacemos un llamado que mañana eh, a las 9. En la gobernación, otra vez nos vamos a reunir, porque nosotros no es verdad que nos vamos a quedar de brazos cruzados. Mientras ellos se comprometieron y hay muchas de las obras que están ahí, este pueblo no es verdad que nosotros vamos a dejar huérfanos. Mientras tanto, ese dinero que entra al Estado no se sabe qué lo están haciendo. Así es que nosotros vamos a velar por este pueblo, vamos a velar por este país, para que esos impuestos que entran a ese Estado se inviertan en estos sectores y aquí en San Francisco de Macorís, porque en el país.